Ok, imagínense usted, cierran los ojos, imagínense, suponte que hay un negocio en una esquina de una lavandería y este señor o señora empieza a ganar mucho dinero con la lavandería porque no hay ninguna lavandería en toda la Guada. Okay. Y hoy ustedes saben que la gente, como trabaja tanto, no tiene tiempo de lavar la ropa. Entonces la gente empieza a llevar la ropa a la lavandería, porque en la lavandería van a tener, suponte un servicio y van a ganar tiempo en hacer otras cosas. Ocurre en toda la sociedad. Pero cuando entra la competencia, y otras personas en la otra esquina de la cuadra dicen: Oye, pero Juan o. Oh, María se está haciendo multimillonario con la, con el, con el, con la lavandería, ¿sabes que Pongamos también una lavandería nosotros, pero agreguemos valor. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, bueno, la, la lavandería A, que fue la primera, empieza a vender todo, su servicio y tú vas a dejarle la ropa y vas a buscar. Pero la lavandería B dice, ¿cómo me llevo los clientes de la lavandería A a la B? ¿Por qué? Porque de la B dice, mire, señora, señor, yo le ofrezco el mismo precio, pero yo le voy a buscar la ropa a la casa. Ah, pocha, la gente dice, mejor me voy a la B porque por el mismo precio, me van a buscar la ropa a la casa yo me evito el tener que pagar estacionamiento, tener que estacionarme mal, me pueden pasar un par, toda la historia. Y se la llevan a la B. Entonces el de la A dice, oye, me está quitando los clientes de la B. Y dice, mire, sabe señor? Nosotros por el mismo precio vamos a agarrar, vamos a ir a buscar su ropa a su casa y se la vamos a ir a dejar. pucha La gente se vuelve a ir a la A. Entonces el de la B dice, pues ya otra vez Juan se llevó a todo voy a ofrecer otro servicio. Le voy a ir a buscar la, la ropa, se la voy a dejar y además se la plancho. sí que toda la gente se va a la B. Entonces, esto de, de agregar valor, o sea, entienden el, el, el, el modelo, la competencia, más agregar valor, es cuando tú le vas ofreciendo más servicios por el mismo precio. Y la última instancia, ya cuando ya no puedes agregarle más valor, suponte a la, a la competencia, entonces ahí tú tienes que bajar los precios. Y esa es la magia, digamos, de por qué la inflación se debería autocontrolar. Pero como el ser humano es súper ambicioso, generalmente cuando ve estos periodos de crisis, sube los precios en vez de bajarlos. ¿Bien? ¿sí? Y ahí es cuando su monte del Estado te debería intervenir, pero aquí nosotros en Chile nos damos cuenta de que simplemente no hay intervención del Estado, no hay transparencia porque nadie sabe su monte, de qué, qué está pasando, quién está recibiendo los créditos o absolutamente nada. Entonces nosotros hemos dejado de ser un país competitivo, que eso es lo, lo que a mí me enferma ver que estábamos en el lugar número 13 y caímos su monte a la al lugar número eh, 45, creo, 48, creo que fue el último informe de competitividad. Entonces, eso eh, no, es, no es bueno para, para el país, ¿okay? porque nos convierte, digamos, generalmente en un país que no es competitivo, y al no ser competitivo, nosotros no podemos competir con los países eh, porque no tenemos las mismas herramientas. O sea, acuérdense, nosotros somos un país exportador de recursos naturales. Me acabo de enterar antes de ayer de que suponte que toda la, la producción del teniente la pararon porque había COVID. Es decir, que suponte que se va a empeorar la situación del país porque es nuestro único ingreso que tiene el país y, y hay mucha gente que está sin empleo. Entonces, todo esto. Eh, anoche tuvimos una conversación bastante grande con la gente de, de los demócratas en, en Estados Unidos. Y la mayoría de la gente se está yendo de Chile porque ellos dicen que no quieren estar acá cuando venga la explosión social. Entonces, eh, estamos como eh, un poquito preocupados porque si uno es el líder de un país, uno debería tomar debería tomar decisiones que ayudaran a la sociedad. Y no, eh, y, y yo no sé, o sea, porque eh, las personas que lo asesoran, ¿en qué están? Porque cuando alguna persona le hace una pregunta, jamás te responden lo que te preguntan, siempre se desvían de la pregunta, entonces, claro, estoy yo por ejemplo, que a mí me censuraron ya de CNN, porque yo siempre decía la verdad, al, no sé si se han dado cuenta, al, al doctor Massa, Massa se llama, el científico, el astrónomo, no, sí, profesor. Pero no. ¿Es masa o mesa? Masa Bueno, a él también lo sacaron de la televisión Porque el caballero pucha Largada las cuestiones Sin pelo en la lengua ¿Sí? Entonces ya no está No lo invitan ni a la radio Ni a la cuestión Entonces ayer participé también En, una, en un, un webinar Que se organizó con los periodistas que decían que no había libertad de prensa en Chile porque simplemente está manipulado por un grupo de personas. Y me parece que es muy cierto. ¿okay? Porque todas las personas que han estado diciendo las cosas, lo sacan de la pantalla. Eso es malo. ¿okay? Pero, bueno. Nuestro país yo creo que después de todo esto va a salir sumamente fortalecido porque yo creo que la verdad es que eh, ya la gente está en, en un límite en el cual yo me imagino que ustedes lo están viviendo en carne propia porque están en sus casas ya está, pero muy suponte eh, con una eh, ¿cómo se podría llamar? Yo creo que un poquito estresado, porque yo creo que nadie, nadie aguanta esta cuestión, o sea porque no han hecho absolutamente nada malo, ustedes lo único que estaban haciendo era estudiar tranquilo para poder seguir una vida normal y de repente pum, viene un estallido social después viene la, la, la crisis de la pandemia y todos estamos acá y, y después Supongo tenemos que reinventar. Ayer estaba viendo, suponte, en CNN Internacional. Porque si, a, uno puede ver cosas, suponte, interesantes, Perdón. Uno puede ver cosas interesantes en, eh, en, en los canales internacionales porque como que te muestran alternativas. ¿ya? Entonces. Eh, muestran un comercial en el cual eh, un, el dueño de la empresa le dice oye, estás, ¿qué estás haciendo en tus horas de trabajo si tú tienes que estar produciendo para la empresa? Dice, ¿sabes que la verdad de las cosas es que estoy pensando si voy a seguir trabajando aquí en la empresa? Porque, porque estoy vendiendo eh, árboles. Y si el tipo se ríe y dice, ¿y qué árboles estoy vendiendo? Entonces, estoy vendiendo bonsai. Pero no aquí, estoy vendiéndolos para el extranjero. Y en el momento, en esos momentos que aparecía en el screen de la, el gallo, iba vendiendo una, un, un arbolito bonsai y era, aparecía 1500 dólares, 1450, le vendía el arbolito, ¿no? 1600, o sea, como cada un minuto <risa> le, iba, le iba sonando la campanita y aparecía ¡pum! Acaban de comprar, ¿no es cierto?, 1.500 dólares este bonsai. Entonces, el tipo de la empresa que ya como, estaba diciendo, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que es la nueva forma de hacer negocio. Así que yo creo que estoy ganando más plata con mi propio negocio que trabajando para usted ¿eh? Esas son las cosas ¿sí? en las cuales nosotros vamos a tener que pensar, digamos, de una forma súper interesante, cómo hacer negocio para poder vender eh, productos que sean de forma exclusiva al extranjero, porque un bonsai es, es un bonsai y es único, ¿Sí? y la gente paga en el extranjero. La gente suponte en los países desarrollados ya no quieren comprar cosas donde las cuales van a llegar a una fiesta y se encuentran, supongo, dos personas con la misma corbata o con el mismo vestido y dicen, mmm, no, quiero algo que sea hecho exclusivo para mí, que nadie más lo tenga. Y paguen el precio. ¿Sí? Y nosotros, nosotros hemos ido retrocediendo en eso porque no, no, nos, no nos han dado la oportunidad, pero si nosotros vamos más allá y pensamos en los mercados internacionales, entonces ahí sí vamos a tener muchas más opciones. Porque si nos quedamos pegados acá en Chile, ahí es cuando entra nuestro, nuestro, digamos, estancamiento. Nosotros tenemos que pensar en el mercado global, no en el local. ¿Okay? Actúa local, pero vende global. ¿Okay? Entonces, eso es como una forma de, de, de decirle a usted. No se sé queden pegados acá. ¿sí? Traten, y bueno, y la gestión del conocimiento que hemos estado hablando todo este tiempo es tratar de abrirles la mente para que ustedes vean que hay otras cosas afuera. ¿sí? Hay otras formas de hacer las cosas. Y mucha gente eh, está empezando a pensar y, a, y hacerlo. ¿sí? Entonces, eso es para, para empezar, digamos, en, en la clase. Okay, entonces eh, voy, a, voy a seguir con la con la <coughs> aquí quedamos la última clase, ¿correcto? Sí, profesor. Okay, entonces cuando estábamos hablando de la gestión del conocimiento todo el mundo habla de la gestión del conocimiento y dan sus propias opiniones pero la gestión del conocimiento es diferente, se parece a todo lo que la gente habla del data management de intelligence de inteligencia competitiva gestión de la relación del cliente el ROC ¿no es todo eso palabras, pero al final eh, yo les dije que una de las cosas súper importantes eh, que teníamos que reinvertir el dinero dentro de la empresa porque cuando nosotros reinvertíamos el dinero dentro de la empresa mejorábamos los costos porque nosotros pensamos en reducción de costos despidiendo a las personas, que es lo que está haciendo Chile en este minuto ¿eh? mucha gente eh, está, está perdiendo su, su trabajo y lamentablemente ustedes saben que cuando despide el trabajo viene un sinnúmero de eh, problemas sociales. ¿okay? Que eso ustedes como líderes tienen que evitarlo. Y el valor agregado, el valor agregado es lo que estábamos recién hablando de la competencia, que tú tienes una empresa y suponte vas ofreciendo más servicios para que puedas, suponte, ir compitiendo con el resto de las personas, hasta llegar, suponte, a los precios y también, suponte, si tú haces una buena gestión, vas a lograr a poder manejar los precios en cualquier eh, momento, si... Si el Banco Central, por ejemplo, sube la tasa de interés, ustedes saben que la economía va a empezar a bajar. Y usted, en vez de subir los precios, tienen que bajarlo. ¿Sí? Como les comenté en la clase anterior, este caballero que tenía el restaurante, suponte está en un periodo de inflación y en vez de bajar los precios, lo subió y quedó. ¿Sí? Son decisiones tontas que uno toma porque cree que va a ganar más plata. O sea, que si hay más inflación, hay más dinero. Es cierto, pero más caro. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que aprovechar la oportunidad de hacer lo inverso. Tienes que bajar el precio. ¿Entiende todo el mundo eso? No. Solamente lo entienden las personas que estudian esto. En el día comercial, porque ustedes son los que hablan el lenguaje de los negocios. ¿sí? Entonces, siguiendo en el, en el segundo punto, es necesario que cualquier organización en la que el conocimiento sea un recurso clave, es necesaria para cualquier organización en la que el conocimiento sea un recurso clave, por supuesto que es súper importante. Porque la gestión del conocimiento es como el motor de las decisiones que ustedes van a ir tomando. Hoy hay varios factores que es necesario en la gestión del conocimiento. Uno es la tendencia hacia una economía basada en el conocimiento. O sea, eso sabemos todos, lo hemos repetido un montón de veces, sino ha sido clase por clase que estamos viviendo la revolución del de la gestión del conocimiento. Vale decir que la economía basada en pura producción industrial pierde cada vez más importancia, es el pasado. Hoy, o actualmente, el valor de las organizaciones radica en su capacidad de generar, actualizar y aplicar su conocimiento para aportar valor a sus clientes, lo que dijimos en temas de la competencia. El conocimiento ha pasado a ser uno de los recursos clave de las organizaciones. Las compañías que sobreviven, escuchen bien eso, sobreviven, serán aquellas que mejor gestionen este recurso del conocimiento. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese, ese párrafo? Eso, eso es como lo que dice de la responsabilidad social empresarial, profe, ¿a ¿eso se refiere? Correcto. O sea, sabemos que la gestión del conocimiento es capital humano y responsabilidad social empresarial. Entonces, todo... Todo lo que antiguamente se hablaba de la producción, acuérdense de Taylor y, y la producción en, en, en línea y todas esas cosas, ya para dar, dice ahí, pierden importancia. Porque hoy, hoy tú tienes que entender de que tienes que actualizarte para aplicar ese conocimiento que, que hemos tenido en, en el tiempo, a aportar valor a los clientes. O sea,. El capital humano, acuérdense que los, los... ¿Quién es el que le da la plata a la empresa? Los clientes, ¿cierto? Si tú no atiendes bien a un sí. cliente, no, no van a ser desleales y se van a ir a comprar a otra tienda porque tú no los atendiste bien. ya ¿Sí? Pero ¿por qué tú no los atendiste bien? Porque tú, a capital humano, que tú, son tus trabajadores, no los bien. Pero si tú no le pagas bien a tus trabajadores, se te dan a ir los clientes porque el gay, a la persona que está trabajando no le importa, le da lo mismo pagar mal si se va al cliente o no le interesa entonces tú tienes que invertir en tu capital humano ¿ok? y nosotros, nosotros nosotros dime no, eso ya entendí, perfecto gracias ok, entonces el tema aquí fundamental es que uno tiene que hacer el ejercicio de la rentabilidad de la empresa para poder reinvertir el dinero en la empresa. Si tú no lo haces, es muy difícil porque la mayoría de las personas lo que hacen es fijarse en las utilidades y ven cuánta plata han ganado y se la llevan para la casa, pero no dejan dinero para su reinvertir en la empresa y justamente lo que nos está pasando a nosotros aquí en nuestro país, que no teníamos dinero guardado en las empresas para poder, poder pasar un periodo de crisis porque si tuviese tenido una caja para poder, o, o ahorros para poder, suponte tener un, un, un aire para respirar durante este, este periodo, no te hubiese pasado. ¿sí? Por ejemplo, suponte yo pensé que esta cuestión iba, iba a ser más corta y compré comida suficiente como para aguantarnos tres meses. Pero la cuesta se alarga todos los días, no sabemos si va a terminar en agosto, en septiembre, ¿ya? porque hasta que no encuentren una vacuna, y obviamente que no va a haber ninguna seguridad de que podamos salir tranquilamente a hacer las cosas con la normalidad que teníamos antes. Y a mí me parece súper increíble de que ya estemos hablando que queremos volver a la normalidad cuando tenemos mil personas contagiadas, Suponte con el coronavirus, y, y, pero sí el ministro dice que suponte ha bajado el nivel de gente contagiada. Entonces, ahí ya entra otro tipo de conversación. ¿ya? Pero lo importante es que en ese párrafo, segundo párrafo de, de, esta, de este slide, es que suponte tú tienes. Y los que sobreviven van a ser los que mejores gestionen este recurso. El recurso se llama la gestión del conocimiento que está dentro de tu cabeza, porque tú entiendes de que las cosas, la nueva economía está basada en eso. ¿sí? Capacidad de innovación. ¿Qué es lo que es la innovación? se hace cada vez más necesaria para garantizar la adaptación a un entorno en constante evolución. También aquí dice, sobrevivirán los que sean capaces de aprender más, más rápido y de forma más eficiente. Vale decir, si ustedes se acuerdan el principio de, de, nuestro, de nuestro curso, les mostré un gráfico que decía la visión con una estrellita y cómo íbamos a llegar allá. Entonces. La pregunta era, ¿dónde quieres llegar? Un país desarrollado, o sea, un país, llegar a ser un país desarrollado. Una empresa, hacer la número uno o la mejor. Y la persona, lograr éxito o lograr la felicidad. Eso va a depender de las personas. ¿Ok? Entonces, si nosotros no entendemos que el valor agregado o la innovación porque valor agregado e innovación van de la mano. ¿ok? La innovación es parte del valor agregado. Tú tienes que estar constantemente reinventándote. Nosotros sabemos que hoy día tenemos que ser súper flexibles porque las cosas cambian todos los días. Nadie sabe, suponte, qué nos espera mañana. Nadie sabe. ¿ok? Por ejemplo, eh, estábamos la semana pasada eh, cayó un poco de lluvia y Santiago colapsó no no solamente Santiago o sea cortes de luz en todas partes eh, hubo eso eh, internet se caía uno está sumando la expectativa chuta mañana a poder tener clases con ustedes porque no sabía si iba a tener internet se me ponía a llamar por teléfono a ETR a decirle oye ya, pues, pónganse la espina, necesito, yo hago clase ¿Ah? y a uno lo hacen suponte primero que tiene que esperar como 45 minutos para que te atiendan se te hacen perder mucho tiempo pero eso no debería ocurrir porque desde un principio por ahorrar costos la maximización de utilidad, reducción de costos y menor inversión, claro, llegó a su punto en el cual una, una crisis como esta, que se necesitaba tener, suponte, banda ancha fuerte, una, suponte, el uso de los celulares, tener antenas que, que pudieran aguantar, se colapsaban los celulares, se colapsaban, ahora están mejorando, están invirtiendo. Porque ya eran tantos los reclamos que habían y son tantas las multas que le están pasando a las empresas de telecomunicación que realmente tuvieron que ponerse las pilas y mejorar los sistemas. Entonces, pero si nosotros no hacemos esa inversión en la innovación cómo mantener nuestra empresa para que podamos mantenernos en esta constante evolución de que están pasando tantas cosas que antes nunca habíamos vivido, Imagínense ustedes, se hayan puesto a pensar de que iban a tener clases así virtuales. No, profesor. A nadie se les pasó por la mente. Y de un día para otro, supongo ¡pum! nos da, nos dicen a todos, a mí también, clase virtual. ¿Sí? Fue un choque para toda la gente no estábamos ni siquiera preparados porque al final todos terminamos súper estresados y eh, estamos recién como adaptándonos y yo creo que esto se va a quedar aquí, suponte, por mucho tiempo. ¿eh? Yo sé que suponte a los alumnos les gustaba ir a la universidad y tener una clase presencial porque era un, un lugar donde uno sale de la casa, se relaja, Sale. ¿ok? Pero parece que esta cuestión no está funcionando. Entonces, parece que es esto. Oye, yo tengo dos hijas también que están en la universidad, y ya ni me hablan, porque supongo es una cuestión. Pues o sea, jóvenes, a mí me hizo tocado una cuestión así me veo un tiro. ¿ok? Entonces, porque realmente imagínate que en Estados Unidos encerrado ah, bien. Mira, pues. eso ¿Sí? eh, bueno entonces acuérdense sobrevivirán los que sean capaces de aprender más más rápido y de forma eficiente yo les dije que el conocimiento está cambiando constantemente entonces qué es lo que ocurre cuando estamos nosotros en este en este digamos en, este, en esta forma en la cual se están haciendo las cosas, nosotros tenemos que entender, suponte cada tres meses, en los países desarrollados sale un producto nuevo, una computadora, suponte, con, con mejores, digamos, eh, con una memoria más rápida, etc. Exacto, ¿ok? Y la mayoría de la gente los cambia. Salen unos computadores que son súper ultra livianos con unas baterías de mucha más duración. O sea, todo está cambiando. La gente lo puede hacer. Yo he ido a retén de carabineros y todavía veo terminales que tienen su monte prácticamente funcionan con, el, con dos en la pantalla que tiene los, los, los puntitos verdes. No sé si lo han visto. O sea, eso es como del año 80, una cuestión por el estilo. ¿Eh? Entonces es terrible ver que todavía están no, no han actualizado, no han invertido absolutamente nada en los computadores. O en el, en el sistema que tenían para hacer las denuncias y ese tipo de cosas. Bueno, la internal, internalización de las empresas genera la necesidad de identificar y compartir el conocimiento clave para no repetir los errores ya cometidos. O sea, eso yo creo que no hay mucho que hablar porque eh, uno tiene que mirar hacia atrás nada más y ver, pero que no lo aprendemos. ¿ah? Es eh, eh, súper corto, ya. si nosotros nos internacionalizamos identificamos y compartimos conocimiento clave para no repetir errores ya cometidos. Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos leyendo los, los case studies de Harvard y, y suponte las empresas que hacen mejor las cosas en el mundo, en Ford y los 500 Fortune Companies, si nosotros siguieran lo que ellos dicen, nosotros no pasaríamos por todas las penurias que pasamos, porque ya ellos lo pasaron. ¿Sí? Ya pasaron todas las... Y nosotros tenemos que aprender de ello. ¿okay? Después, el, el envejecimiento de la población europea incrementa el riesgo de la pérdida del conocimiento acumulado por las actuales generaciones en activo. Claro, porque supongo que mientras más envejece la población, ellos fallecen, pero no dejaron en alguna parte todo el conocimiento que se lleva, todo lo que ellos aprendieron trabajando en la empresa. ¿Sí? ¿okay? Y eso es lo que ustedes tienen que capturar de aquí en adelante, porque suponte si ustedes quieren resolver los problemas rápidamente, más vale que tengan una base de datos donde la gente pueda decir, mira, yo tuve este problema, pero este caballero hace 20 años atrás lo resolvió de tal manera. ¿Okay? O 10 años, 5 años, o el año pasado. ¿Okay? Súper importante. Entonces... No, se, no pueden perder ese, ese, ese conocimiento. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. ¿Qué valor aporta la gestión del conocimiento? El valor aportado por la gestión del conocimiento depende de cada organización y de su objetivo. A través. De encuestas recientes, se identifican los, los siguientes beneficios. Reducción del plazo para alcanzar el nivel de competencia óptimo por parte de las nuevas incorporaciones. Reducción de los costos operativos, reducción de los plazos asociados con proyectos o ciclos operativos, mejoras del grado de satisfacción al cliente, mejora de los ratios de los cierres de venta, mejora de la seguridad laboral, incremento de las cuotas de mercado. O sea, con la gestión del conocimiento tú puedes producir básicamente de forma instantánea todos estos problemas. ¿Okay? Entonces es importante que entiendan de que es esto es una un aporte para la empresa. ¿Okay? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Las compañías con un modelo de gestión del conocimiento implementado no solo son más rentables, sino que además generan más ingresos por cada dólar invertido. Al reinvertir el dinero en la empresa, te vas a generar mucho más ingresos porque tu empresa crece. ¿sí? Y al crecer, recauda más dinero, todos se benefician la empresa, los trabajadores, la comunidad, la sociedad, el país, todo. qué? Porque se monte está generando mayores ingresos. Y al generar mayores ingresos, hay mayor consumo de las personas. Y si hay mayor consumo de las personas, hay crecimiento económico. La gestión del conocimiento genera también un impacto positivo sobre la motivación y capacidad y la retención de los empleados. Básico. O sea, si yo le estoy. Pagando, ¿no es cierto? La gestión del conocimiento, en responsabilidad social, empresarial y capital humano da un impacto positivo porque si tú motivas pagándole bien a tus trabajadores obviamente los trabajadores se van a quedar contigo, no? Obvio, ¿no es cierto? Sí Entonces, aquí hay varios casos reales en el que habla de la gestión del conocimiento mediante comunidades de práctica las que exigen resultados directamente asociados a los indicadores económicos a modo de ejemplo, suponte una corporación relacionada a una unidad del negocio de, de un grupo de este, Ali eh, tuvo, suponte los resultados a cada un año una reducción de un 24% del grado de insatisfacción del cliente, o sea la insatisfacción del cliente, obligando a la gestión del conocimiento, se redujo en un 24%. En una reducción en los costos de la falta de calidad, se redujo en un 66%. Incremento de la rentabilidad en un nuevo producto se incrementó en un 22%. Y el incremento total de la productividad de la empresa en un 10%. O sea, ustedes ven que esto se basa en la rentabilidad. bien? ¿sí? Por eso que yo les, les, les puse tanto énfasis que para medir la empresa y cuánto tú puedes destinar para poder reinvertir en la empresa es a través de la rentabilidad. Si tú no sabes la rentabilidad de la empresa, es bien difícil que tú puedas lograr todas estas mediciones que se hacen, porque las podemos hacer. Entonces, cuando yo les comenté, por ejemplo y les mostré el cuadrito de la rentabilidad en Excel, que se podía ver, suponete, la rentabilidad de una empresa que llega a casi a un 300% anual, Pues ¿okay? Pucha, si uno tiene una empresa con una rentabilidad de un 300%, yo voy a tener la capacidad de reinvertir el dinero para lograr esto, y hacer mi empresa que sea mejor y más competitiva con el resto de las otras. Entonces, esos son los los temas que uno tiene que ir eh, pensando para que los apliquen cada vez que ustedes tomen decisiones con respecto a las empresas que van a hacer. Aquí hay otras empresas. Tata, Steel consiguió reducir en 700 millones los costos comerciales en el año 2002 gracias a la iniciativa relacionada a la gestión del conocimiento. Son datos súper antiguos. Pero igual son importantes porque es importante saber cuánto lo que logró reducir los costos comerciales aplicando la gestión de la EMC consiguió mejorar el nivel mundial de la implementación de sus productores y reducir las cordas de aprendizaje. La compañía consiguió un ahorro del 10% en los costos de formación y reducción del 15% en el número de consultas telefónicas y una reducción del 37% en el tiempo de resolución de consultas de los clientes. Todo ello gracias a, base, a, a esta base de datos donde la, los trabajadores ponían, suponte, los problemas que habían tenido antes, entonces podían disminuir el tiempo de responder. ¿Qué? En Mitre, los beneficios de la gestión de conocimiento consistieron en una reducción de costos operativos, un incremento de la productividad del personal y la eliminación de... de Varios costes durante un periodo de tres meses, de tres, perdón, de tres años, y se produjo un ahorro de 16,6 millones de dólares en costo de personal y materias primas. Imagínense. ¿okay? Y dos, utilizó estrategias concentradas en el conocimiento para reducir los tiempos de introducción de productos en nuevos mercados. Su herramienta para el intercambio de conocimiento en la gestión de la viene de suministro redujo los periodos de la implementación de tres a cuatro meses a... Cuatro o seis semanas, o sea, les ese. Cuatro meses a seis semanas. Ese es una cantidad de plata que te ahorra tremenda. ¿Ok? Y que se pueden utilizar para otras cosas. ¿Vale? Estos son ejemplos nada más. ¿eh? ¿Cuáles son los elementos? para la gestión del conocimiento. En función de las necesidades de cada organización, estos pueden ser los equipos de trabajo colaborativos, que son redes orientadas a solucionar retos comunes, compartiendo experiencia y conocimiento, el aprendizaje en base a la experiencia que permite identificar y compartir las lecciones aprendidas en la planificación y ejecución de proyectos o desarrollo de actividades desarrolladas. La identificación de las mejores prácticas permite a través de la comparación de los resultados obtenidos de la organización definir la mejor manera de hacer las cosas en función de cada uno en un contexto concreto. ¿OK? Entonces, acá, elementos. Repito, para hacerlo más fácil. Entonces, trabajo colaborativo. Aprendizaje en base a la experiencia y mejores prácticas. Nada más. No importa el resto de las palabras porque lo que interesa, que los elementos más importantes de la gestión del conocimiento son equipos de trabajo colaborativo, dos, aprendizaje en base de la experiencia, y tercero, mejores prácticas. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que entender. El resto es palabrería. ¿OK? Entonces, es súper importante de que no se llenen la cabeza con... Yo les dije que estaba tomando la información más reciente que encontré en internet, porque todo está cambiando. O sea, tenemos un antes y un después. Y eso es en todo el mundo. Por ejemplo, suponte Israel se autocritica mucho porque ellos que llevaban su ponte como Nueva Zelandia eh, una muy buena gestión con respecto al, al COVID hoy son un desastre ¿okay? y solamente porque ellos decidieron abrir la frontera abrir su ponte en los aeropuertos abrir el comercio y se olvidaron de la mascarilla y del distanciamiento social ¿okay? y hoy día está igual que nosotros, ¿ok? Super mal, ¿sí? Entonces esas cosas no nos, no nos hacen, hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos siempre? Que hay que trabajar en equipo. Tenemos que aprender de la experiencia y hablar mejores prácticas en la gestión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El acceso óptimo al conocimiento que tú ya has logrado documentar a través de la actualización y difusión de la bases del conocimiento debe incluir un modelo de búsqueda y navegación orientado, orientado al usuario. La retención del conocimiento en riesgo asegura que el conocimiento de expertos no abandonará la organización si ellos la dejan. Un modelo para la innovación orientada a la manera de generar y difundir un nuevo conocimiento. La gestión del conocimiento agrega más valor cuando esta perfectamente ahí alienada a los objetivos estratégicos de las compañías e integrada a su estructura, y sistema y proceso ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué conclusión sacamos de esto? O sea si nosotros tenemos debidamente documentado el conocimiento y lo, los modelos los orientamos a los usuarios, o sea, a la gente que está trabajando la retención del conocimiento aquí me falta una palabra dice, en riesgo dice. o sea, no está en riesgo porque asegura que el conocimiento los expertos no abandonará la organización sin ellos ¿ok? Aquí yo le pedí, o sea, acuérdense que toda esta, esta, la mayoría de esta información está en inglés y yo tratando de traducirla rápido algunas cosas no están eh, bien, eh, no, no está la gramática bien puesta, pero recuerden que yo no soy, eh, no pienso, no o sea, mi lengua madre no es el español, así que yo les trato de explicar esto de, con un lenguaje más simple. ¿okay? Entonces, eh, si, si ustedes, eh, perdón, ¿cuántas clases nos quedan? Una más. Sí, profe, la, la de jueves. Claro. Una claro. más. Una más. Ya, miren. Esta, esta, este, yo les voy a entregar esta, esta pero es, esta la, la voy a sacar porque no sirve para nada. ¿Ok? No Olvídense. ¿OK? Entonces, lo que yo quiero, eh, lo que quiero hacer... Es yeah, que... Okay.